Hola chicas, cómo están? Bienvenidas sean todas al rincón de Rosy. Y lo prometido es deuda Hoy le vamos a traer este hermoso anillo. Como le comenté anteriormente, en el like que estábamos haciendo que no se podía subir, de que este iba a ser el próximo video. Yo espero que todas estén muy bien y que estén disfrutando de esta cuarentena que todas estamos llevando. Cuídense mucho, por favor, a todas. Este, vamos a hacer este hermoso anillo como les estaba diciendo, y los materiales que vamos a utilizar son muy prácticos, o sea, vamos a utilizar las mozasillas número 11 en todo nuestro trabajo. Ese es, eh, la base, esa va a ser nuestra base de, de este bello anillo, como ustedes pueden ver, con esta cita aquí arriba. Vamos a utilizar mozasilla 11, mozasilla 11 en dos tonos y vamos a usar un cristal número 6 para empezar. Entonces, el hilo, eh, yo voy a utilizar una yarda y media de hilo para hacer esta primera base, esta pieza. Vamos a utilizar mucho hilo porque vamos a peyotear y vamos a hacer la técnica en ladrillo. Todos los pasos son repetidos, todo desde que empezamos hasta que terminamos. Estos pasos se repiten. Chicas, pues sean todas bienvenidas. Eh, a las nuevas suscriptoras, bienvenidas seas, bienvenidas sean todas a las chicas de la comunidad un beso y un abrazo por ser tan amable y por entender también lo del like, eh, yo espero que este video pueda subir pronto, le comenté que en estos momentos hay muchas personas trabajando desde la casa y por eso el, el, el uso del internet está muy limitado bueno y esperemos que todo eso pase muy pronto bueno chicas para empezar vamos a tomar 8 mozasillas de la número 11 vamos a empezar con 8, esta vez para hacer nuestra base vamos a trabajar con números pares perdón lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra nuestra nuestro cristal señores la costumbre ¿no? Esa es la costumbre como yo trabajo mucho peyote ya se me hace muy fácil hacer esto pero vamos a enseñarle aquí y disculpen. Miren, yo voy a pasar voy a pasar mi hilo a través del cristal número 6. Y a esto yo nos yo le hice un video muy reciente a ustedes de cómo pasar esto tres veces y dejarlo un poquito flojo para que después podamos hacerle un pequeño nudito pero como ya yo soy prácticamente una experta digo digo yo <risa> por eso se me hace se me hace fácil entonces como le comenté anteriormente vamos a tomar 8 mozacillas estoy tomando 8 sillas de la número 11 aquí está tengo 8 sillas vamos a hacer esto aquí yo lo hice un poco más grande si ustedes gustan aquí yo puse 12 pero me, me queda un poco incómodo en el, en el dedo no se lo voy a negar que eh, siento que es mejor con la número 8 miren lo voy a llevar hasta abajo casi hasta abajo miren, para poderlo desenganchar ahorita. Miren, voy a hacer esto ¿sí? tomé ese color para que ustedes puedan ver la diferencia Puede, puedan ver por dónde va a entrar el hilo. Aquí yo tengo mis 8 mi Tomé, Voy a tomar otra mozasilla de la número 11. Dejando esta y entrándome en esta. Así. De esta forma. Y llevamos hasta abajo. Aquí se forma y acomodando nuestra mozasilla aquí se tiene que formar como en forma de un vamos a poner aquí miren esta es la forma que toma ¿eh? como en forma de un lacito ahora vamos a tomar otra ¿ok? otra musacilla, miren de donde sale nuestro hilo aquí sale nuestro hilo Dejamos una de por medio y entramos en la otra. Este va a ser nuestro segundo paso. Así. Otra vez. De aquí sale nuestro hilo. De aquí sale nuestro hilo. Dejamos una de por medio y entramos en la próxima bien estamos casi terminando okay. y vamos a hacer lo mismo sale nuestro hilo y aquí terminamos entonces ahora miren yo voy a tratar porque me gusta hacerlo así hay, hay personas que lo hacen diferente yo voy a aceptar mi hilo dando unos pequeños toquecitos por eso lo dejé flojo voy a sacar mi hilo aquí porque porque eh, a mí me gusta hacerlo un pequeño nudito siempre lo hago así porque así yo ya sé que está seguro y que no y que cuando yo termine no se me va a desbaratar. no voy a tener la preocupación de que quizás se vaya a debaratar Voy a sacar mi cristal, aprieto, ¿verdad?, Estiendo mi hilo, voy a hacer dos, hice uno, hice dos, apreté, solamente dos, ¿por qué?, porque tenemos que pasar, cuando terminemos, terminemos de todo, tenemos que pasar por ahí para poder cerrar y queremos que nuestra aguja pase. Ok, entonces ahora, no voy a cortar el exceso de hilo, lo voy a dejar ahí. ¿Ves? Esa es la forma, esa es la forma que tiene que tener. Ahora, yo voy a tomar una musacilla, seguimos con las musacilla 11, y vamos a rellenar todos esos espacios en blanco, todo ese espacio. Primeramente lo que vamos a hacer es entrar a la silla siguiente. A esta. Seguimos, como le comenté, llenando los espacios. Si al principio es muy difícil, mira, estoy prácticamente hablando con ustedes al principio se hace un poquito difícil, siempre le he dicho que si no lo pueden a la primera inténtenlo en la segunda, a la tercera, a la cuarta hasta que puedan salir hasta que puedan intentarlo por completo no se desesperen y lo sigan intentando para hacer este trabajo es recomendable usar el hilo, el limón, el slon no se puede usar nylon para hacer eso. Bien. Llegamos aquí arriba. Ahora yo me voy a devolver. Como estamos trabajando con algo muy pequeñito, quizá nuestras manos se ven mucho. Y lo vamos a hacer así. Bien. Y seguimos. Esto, miren chicas. Okay. Okay. Y así vamos a seguir sucesivamente. Ahora yo sí voy a cortar. Tú ves, ahora sí vamos a cortar el exceso de hilo para que no nos moleste. No muy al ras. Cuando terminemos quemamos con la, la encendedora. No muy al ras. Miren, esto. Vamos a continuar hasta que tengamos el tamaño adecuado para, para que haga el soporte de nuestro de nuestro dedo. ¿Ven? seguimos trabajando con las mozasillas y seguimos peyoteando Ahora yo les voy a enseñar. Yo adelanté un poco. Les voy a enseñar ya que, que le mire. Vamos a seguir aquí y le voy a enseñar algo. Esto lo vamos a llevar así se mide. Por ejemplo, imagínense que ese es el, el, de, eh, el dedo que ustedes le quieran. Le quieran eh, imagínense que ese sea su dedo. Por ejemplo. Miren. ¿Ven? Me falta muchísimo todavía. Pero ustedes van a ir peyoteando y mientras pellotean y se va agrandando, entonces ustedes van midiendo su dedo por ejemplo por ejemplo miren aquí ya yo tengo la muestra miren es la misma técnica la misma técnica simplemente quise adelantarlo un poco para que el, el vídeo no se haga muy largo porque tenemos que hacer todavía la parte del lazo todavía tenemos que hacer el lazo miren lo que le estaba comentando verdad entonces ahora lo que yo voy a hacer es miren aquí, yo lo voy a medir con mi dedo, yo lo, me lo, lo quise hacer en este dedo ¿verdad? miren ¿ven? todavía me faltan dos vueltas ¿ven? para que no me quede ni muy estrecho ni muy flojo ¿ven? como le estoy diciendo, miren. ¿Ven? pero yo lo voy a cerrar aquí ahora para cerrarlo vamos a hacer esto yo espero que todas pongan atención aquí y espero que me, me, me haya expresado y la explicación que le di pueda ayudarle miren ven vamos a cerrar en forma de zig zag lo pueden ver Y subirlo ahí okay. miren, vamos a cerrar en forma de zigzag. Okay. así entonces voy a tomar mi aguja y voy a hacer esto ok, y lo no te por favor, ahora no miren donde sale, mi, donde sale mi hilo donde está la moza silla estamos tratando de hacer todo lo posible para que ustedes puedan entenderlo y puedan verlo así vamos a entrar en esta moza silla entramos con nuestro hilo no importa que quede así Ahora, subimos en la que está de lado, en esa. Okay. Vamos a entrar en la que está de lado, que viene siendo esta. En esa. Subimos simplemente estoy cerrando y hablando el para que ustedes puedan ver. Ahora subimos, miren, incluso el mismo patrón de la mozasilla le da cómo cerrar y por dónde entrar. Ven, entonces subimos a esta, como le comenté, es en forma de zigzag que vamos a cerrar. Subimos a esta los hilo nuevamente así lo pongo para atrás subimos a esta y tomamos esta que está aquí ven y seguimos cerrando esto lo pueden hacer de colores y ya es un anillo el color lo podemos hacer de colores de su preferencia entonces, sigan, vamos a seguir. Yo voy a apretar aquí, ¿eh? estoy apretando. Miren. Sigo aquí. Sigo aquí. Y seguimos aquí. Seguimos jalando, ahora nos vamos a, al otro extremo, a ese extremo. ahora ya que estamos arriba vamos a tomar esta que esté aquí abajo esta que está aquí arriba miren a su hermana a su vecina y vamos a bajar ven lo que le dije de los dos nuditos que ahí tenemos que entrar entonces para reforzarlo volvemos y subimos aquí ahora sí yo puedo entrar mi dedo por aquí para que se me haga más fácil cerrar subimos a esta estoy andelillo. y volvemos sin forzar mucho aquí vamos a dar otra vez, me voy a ayudar de la pinza. miren y quedó cerrada ¿ven? ahora yo voy a pasarme otra vez de forma de zigzag a la parte de abajo por toda la parte de abajo para poder cerrar otra vez y hacer un pequeño remate aquí miren como les comenté yo voy para la, me voy para abajo mi aguja está un poco doblada pero esa es parte del oficio seguimos bajando por las mozas sillas en forma de zigzag hasta llegar a la parte de abajo donde le comenté que vamos a hacer un pequeño remate. ¿Sí? Ahora, miren aquí, por nuestro hilo, yo voy a hacer un pequeño nudito para reforzarlo. Si queremos dejarlo ahí lo podemos dejar hasta que terminemos. Vuelvo y bajo hacia una silla Para escondernos para esconder el nudito. Así. Y subimos por otro. Para asegurar el nudito. Así entonces ahora nuestra base para hacer nuestro anillo ya está lista miren nuestra base para hacer nuestro anillo ya está lista, yo espero que ustedes la hagan ahora vamos a hacer nuestro lacito para que ustedes puedan ver eh, el lacito, a continuación vamos a hacer el lazo, o sea esta parte vamos a hacer esta parte de aquí arriba todos los pasos se repiten, todos son repetidos, por eso le dije de, de hacer, de que esta parte la entendiera, le hiciera, le hiciera el primer paso para que ustedes la pudieran ver. Entonces ahora vamos a hacer el lacito. Miren, entonces aquí vamos a hacer la parte del lacito. Ya yo tengo una parte ya hecha, como ustedes pueden ver. Incluso está hasta doblada. Miren, esta es la parte del lacito vamos a hacer esa esa parte ahora bueno chicas les, re, les recuerdo que te, eh, para seguir aportando al canal chicas eh, suscríbanse al canal denle a la campanita de las notificaciones suscríbanse no sean malita por favor que así aportan para que el canal siga creciendo y así tienen la ventaja también de que cuando se suscriben y le dan a la campanita eh, este y YouTube automáticamente le manda notificaciones miren, yo voy a tomar ese colorcito estoy trabajando con colores en vivo para que ustedes puedan verlo este va a ser el mismo paso vamos a hacer lo mismo aquí yo voy a tomar mi cristal número 6 miren, yo tomé otra vez una yala de hilo voy a tomar mi cristal número 6 como le dije ahorita todos sus pasos se van a repetir todos. recuerden se acuerdan que cuando hicimos esta base lo hicimos con, con números pares entonces para hacer este lacito vamos a trabajar con números impares o sea yo voy a tomar 17 mozasillas vamos a tomar 17 mozasillas la llevamos al trabajo miren. ahí está no pueden ver, miren aquí 17 mozasillas vamos a tomar porque vamos a trabajar con números impares la llevamos a trabajo y dejamos un poquito para cuando tengamos que eh, quitar el cristal. Entonces aquí no vamos a um, hacer este, este, no vamos a poner una silla. lo que vamos a pasar es sin tomar ninguna mozasilla. Miren, vamos a pasarlo por la tercera de esta forma. No tomé ninguna silla, miren arreglamos nuestras mozas y nos queda así ven entonces ahora sí vamos a tomar una mozas recuerden que estábamos trabajando con las mozas sillas 11 Bien. y dejando una de por medio siempre lo mismo dejando una de por medio Esto lo vamos a hacer hasta llegar abajo hasta llegar abajo, a donde está nuestro cristal. Seguimos dejando una de por medio. Así. Luego que terminemos, entonces apretamos. Recuerden compartir nuestros videos también y seguirnos en las páginas, tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook también. Entonces miren, aquí terminamos, vamos a pasar a la última. Okay. Okay. Está un poco torcido, pero cuando terminemos ahora, él le endereza. Entonces ahora yo voy a tratar de quitar, de quitar esto. Yo lo hago así, a mi modo. Mucha gente trabaja de manera diferente. Cada quien tiene estilo y técnicas de diferentes, de trabajar diferentes. Si sí, es el easy, si nos acompaña ahora. Entonces aquí voy a apretar otra vez. Miren, apretar, miren cómo queda. Así es la forma que tiene que quedar. Y voy a hacer dos pequeños nuditos. Como le dije, bien fuertecito, no hacemos el tercero para que podamos pasar nuestra aguja por pueda, pasar nuestra aguja por las ¿Ves? ahora y aquí tenés eso de hilo. Okay. Vamos a tomar otra silla. así y nos vamos a pasar por esta, por la que está debajo, así y vamos a rellenar todo nuestro espacio en blanco todos esos espacios que tenemos así ¿ya? lo vamos a rellenar así. este lo vamos a hacer paso a paso porque hay eh, o sea en la elaboración hay unos pasos que son diferentes a este ¿Ok? hasta llegar arriba y llegamos arriba Aquí jalamos nuestro hilo y apretamos. Ahora yo voy a cortar ese seso de hilo que está ahí para que no me entorpezca o no me moleste. Lo corté Ahora fíjense bien lo que vamos a hacer. En vez de tomar una mozacilla, miren. ¿Ven? ¿eh? En vez de tomar una mozasilla, yo voy a pasarme mi hilo sin tomar nada y voy a pasar mi hilo así de esta forma ven eso es lo que vamos a hacer miren así ahora sí vamos a tomar otra mozasilla y vamos a seguir rellenando todos los espacios en blanco hasta llegar Como les comenté todos los pasos son repetidos y vamos a seguir rellenando esto, lo puedes si quieren pueden hacer el lazo mucho más grande, simplemente tienen que agregar más mozasillas. Si quieren hacer un lazo más grande, porque todos los pasos son repetidos, todos repetimos los pasos. Ahora, miren, entramos, ven, alamos y nos devolvemos por la mozacilla, ven, sin tomar mozacilla. Sin tomar ninguna mozacilla, nos devolvemos por la mozacilla así ¿Okay? hacia arriba y seguimos peyoteando ahora yo le voy a dar vuelta a esto Mira. es lo mismo simplemente para que se me haga más cómodo le vamos a ir dando vuelta bueno, las que tienen experiencia con el peyote me van a entender perfectamente estos pasos se van a repetir hasta que completemos nuestra primera fase de la, de la forma, porque se forma como en forma de una hoja. ¿Ven? ¿Llegamos? Entonces, volvemos, hacemos esto. Pasamos, sin tomarnos silla, y eso lo vamos a repetir. Estoy apretando me paso sin otra me devuelvo en la silla, me devolví y ahora tomo otra mozasilla Con el hilo, miren, como ustedes pueden ver, miren. Si ustedes cuentan, miren, hay, aquí nos falta una, dos y tres mozas ya Ven que es como completando las cosas que nos faltan. Entonces, ahora otra vez de nuevo me paso por esta así sin tomar ninguna. Ahora tomamos una y rellenamos los espacios. Vuelvo a devolverme, no me devuelvo. Pues como le dije, todos los pasos son repetidos. Todos, ok. Ya estoy colocando las últimas dos que me faltan. Ven, ahora me devuelvo otra vez. me entro en esta silla que me falta solamente una miren ya la primera parte de nuestro lazo ya está completada entonces ahora lo que voy a hacer es cuando vayan a trabajar esto por favor trabajan con con hilos del mismo color de la silla, siempre se lo he dicho para para que no se le vean el hilo entonces miren como aquí me tengo que devolver yo me voy a devolver miren el hilo siempre le va a marcar por dónde se tienen que devolver Miren, yo me voy a devolver hacia, hacia este lado cruzando las mozasillas así y voy a recorrer todas las mozasillas vamos a recorrer todas bien la, le doy un pequeño giro para poderme para poderme acomodar y llegar hasta aquí arriba. Okay. Seguimos hasta llegar aquí arriba. Así. Así. Okay. Ahora yo me voy a pasar, miren. Okay. Ya recorrimos todas las mozasillas. No valen mucho, solamente un poquito. No valen aquí en esa parte. Cuando ustedes recorran esto, no valen, no valen mucho. Yo me voy a pasar a esta musa y vamos a seguir haciendo lo mismo. Ven, nos pasamos hacia el otro lado que la misma secuencia. Seguimos rellenando los espacios. Haciendo la misma secuencia. ¿Ven? La misma secuencia. Lo devolvemos. así y rellenamos los espacios en blanco y volvemos en lo mismo, el mismo paso que hicimos aquí se va a repetir aquí chicas yo voy a adelantar un poquito para que el video no se haga muy extenso recuerden lo que le dije de suscribirse al canal, darle dedito a la campanita para que youtube te mande las notificaciones de cada video que, que hagamos y así también coopera con el canal para que el canal siga creciendo. Bueno chicas, pues yo lo voy, yo voy a adelantar un poco, y espero que ustedes sigan y me manden todos sus, todas sus fotos. Bien, chicas, miren, ya terminamos. Ahora, ¿ven dónde sale nuestro hilo? Ahora, nuestro hilo puede salir de, esta, de este lado y podemos seguir a sellar, no importa, porque ya, ya nuestro eh, nuestro rombo ya está terminado. Miren, ¿Ven? Para darle la cortecita y así. Entonces, ahora yo me voy a pasar para este lado, porque no importa para dónde te pasen, porque simplemente lo que vamos a hacer es a coserlo ahora. Y me voy a dirigir hacia esta parte aquí abajo. ¿Okay? Recorro todas las mozasillas. Recuerden no apretar mucho. No alar mucho cuando estemos en esta parte. Así. ¿Sale? Y me voy a colocar así. Ahora yo le vamos a hacer así para que floje un poquito miren, lo vamos a doblar así de esta forma y vamos a hacer esto, miren yo voy a entrar mi aguja en el hilo, en ese hilo y voy a dar varias puntadas así, de esta forma hasta que el quede totalmente Unido con el otro extremo. Si se pasa por dentro de la musecilla, sí, no hay ningún problema. Aquí, como ya está unido, miren, y no quiero puncharme, yo le voy a dar un pequeño rematito aquí. ¿Ven? Listo, miren, se forma el lacito, se hace en dos partes. Entonces, ahora, miren, miren qué lindo, ya está formado nuestro lazo. Yo voy a tomar mi otra parte que está aquí, de este lado. Vamos a ponerlo así. Y, miren, yo tengo el otro lado aquí. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es unirlo. ¿Unirlo cómo? Bueno, lo vamos, a, lo vamos a unir. No hemos cortado nuestro exceso de hilo todavía. Y yo lo voy a unir con estas mozasillas que tengo aquí, así. ¿Ven? Voy a entrarme por las mozasillas. Así. Me entro en la otra musacilla que está aquí y tomo esta. ¿Ven? Así. ¿Ustedes han jugado tres, Tetris alguna vez? Bueno. Prácticamente cuando trabajamos con decía para unirla, es como si jugáramos el juego de, de, de Tetris. ¿Recuerdan? ¿Te Así. Entonces ahora me dirijo hacia la otra. Y hacemos lo mismo. Listo. ¿Ven? Ahora, si gusta, no podemos ir a la parte de atrás. Miren, esta es la parte de atrás. Nos centramos en esta moza silla y tomamos la otra también. Para que nuestro trabajo quede mucho muy, muy mayor consistencia. Quede mucho mejor y hacemos lo mismo lo mismo que hicimos en la parte de delante, lo hacemos en la parte de atrás ven listo ahora yo le voy a dar un pequeño nudito un rematito a esto entre una musacilla cualquiera verdad y y yo voy a entrarme aquí y voy a hacer un pequeño remate Entonces pueden hacer sus remates su dudito remate, por donde quieran bien apretadito ok listo ya nuestro nuestro lacito está hecho miren qué fácil de hacer y muy divertido también entonces ahora yo voy a cortar ese exceso de hilo y con este mismo hilo que tengo aquí, de la yarda que tomé para hacer esto, yo voy a hacer esta cosita que está aquí, esta pequeña correita, ¿sí? Porque todo se hace, eh, trabajar con esto, hacer esto, todo tiene que hacerse paso por paso, individual. Yo voy a cortar mi exceso de hilo y vamos a ponerle un silla dorada para que le dé un poco de luz y lo dejo un poquito okay. y a esto que vamos a hacer aquí vamos a tomar cuatro mozasilla no vamos a poner el cristal y vamos a tomar cuatro mozasilla esta vez ya no voy a poner el cristal Vamos a tomar cuatro mostacillas, la vamos a pasar por dos. Pasamos por dos y tiene que quedarnos algo así. ¿Ven? Así no queda. Entonces yo lo voy a hacer llevar hasta abajo un chin para hacerle dos nuditos otra vez. Lo voy a pasar por esas dos. Hago el pequeño nudito. Okay. Para asegurarlo Ahora voy a subir otra vez nuevamente Por las dos que puse Bien chicas Tomamos dos musasillas Y lo pasamos por la que está debajo Así Pasando las dos musasillas Tomamos dos Musasillas y hacemos esto Bien otra vez. No pasamos por estas dos. Sí. Tomamos dos mozasillas más. Recuerden que estamos trabajando con las mozasillas del, del número 11. ¿Ven? Así. Volvemos y tomamos. Dos. Subimos por las dos que pusimos anteriormente. Tomamos dos otra vez. así de esta forma hasta hasta que tengamos el tamaño suficiente para poner nuestro adorno, ven? entonces vamos a seguir siempre apretando un poquito perdón que me salí la cámara así tomando dos masasillas más perdón subimos a esas dos Ahora vamos a medir otra vez para saber cuánto nos faltan. Vamos a cortar ese exceso de hilo que está ahí. Entonces vamos a medir otra vez y está listo. Miren. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es nuestro hilo sale de esta parte, de este lado, así. Nuestro hilo sale de este lado. ¿Lo ven? Tengo que hacerlo así para que se me haga más cómodo, miren. Entonces lo que tenemos que hacer es entrar por las dos, no sé si ya que pusimos al principio. Hacemos esto. Repasamos, apretamos. Yo me voy a pasar por esta, por la que está aquí. lo que tenemos que hacer es apretar y seguir cruzando las mozasillas así seguimos apretando y pasamos por esta ahora miren ven ven qué lindo miren y miren todavía no, quedan, no queda hilo entonces ahora miren esta es nuestra base se acuerdan entonces miren recuerden lo que yo le dije de del hilo que dejen un piquito aquí para que sepan donde ustedes eh, hicieron el sisal entonces yo voy a poner si gustan pueden usar pegamento para pegar si gustan pueden usarlo como yo voy a hacer ahora y también si gustan pueden usar pegamento lo que vamos a hacer es que vamos a pasar por dentro de la silla así sí, así mismo así cuidado si se pulla así Claro, está sin, sin, sin apretar mucho para que el trabajo se vea bonito. Miren. Podemos también pasarlas por dentro de las moncecillas. Yo voy a hacer esto. Pasarnos por esta. Y vamos a coserlo dando puntadas hasta que nosotros, hasta que nosotros veamos que nuestro trabajo quedó firme. Quedó bonito. El así, miren, no importa que el que, que pase por el lazo, volvemos y así sucesivamente. Vamos a pasar por todo el extremo, así. A veces se nos era un poco, un poco difícil, pero le buscamos la puerta y lo vamos manejando y es como le dije, también si no quieren coger mucha lucha, lo que pueden hacer es eh, ponerle pegamento pero a mí me no gusta coserlo y también se le puede pegar pegamento bueno chicas, eso ha sido todo, yo espero que este video les guste que lo puedan hacer, que me envíen sus creaciones y sus diseños, me imagino que lo van a hacer en muchos colores, a la que le gustan los anillos. Ya saben chicas, a cuidarse. Quedémonos en casa. Eh, suscríbanse al canal, sigan en nuestras redes como el Rincón de Rosy. Bienvenidas sean las nuevas suscriptoras estoy trabajando con mis manos y por eso se tienen que ver muchos muchos Bienvenidos a las nuevas suscriptoras al canal chicas de la comunidad un beso y un abrazo fuerte a todas ya saben chicas suscríbanse para que así apoyen el canal y youtube también le mande las notificaciones de lo que nosotros publicamos entonces yo voy a bajar hacia la parte de abajo ¿Qué voy a hacer? Cuando suba aquí, hasta este extremo, yo me voy a pasar por estas mozasillas, Así. Y vamos a hacer otro pequeño nudito aquí. Listo. Y ya nuestro anillo está hecho. Ahora lo que voy a hacer es cortar el recenso. Tomamos una encendedora, quemamos y voilà. Nuestro anillito fabuloso está listo, miren qué bello, miren qué lindo, chicas nos vemos entonces hasta otra entrega de rincón de Rosy, ya saben suscríbanse, nos vemos pronto, espero que este videito les guste y que le guste a todas esas chicas que le hagan anillo, bye, bye.